caballos trotaban, donde las vacas pastaban y donde los pájaros trinaban habitaba una familia de ratones, una parlanchina familia de ratones eran felices escapándose de los gatos huyendo de los peligros del monte trabajaban todos, todos excepto uno, Frederick Frederick se le miraba siempre adormilado eh, Frederick, tú no trabajas eh, yo trabajo ¿Y qué haces, Frederick? Yo recojo los rayos del sol. Es muy probable que el invierno venga más frío que de costumbre. Y entonces nos hará falta calor en el cuerpo. Dejadme trabajar. Está bien, Frederick, le dijeron los ratones. Pero otra ocasión en que Frederick cabeceaba, una ratoncita vino y le dijo, ¿y ahora, Frederick? ¿Qué haces? Ahora, ahora recojo los colores del campo. El verde césped el rojo de las amapolas, el azul de las pervincas, porque seguramente el invierno seguirá siendo frío y no tendremos colores para disfrutar. Mmm, Frederick, le decía. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haces, Frederick? Ahora recojo palabras, porque es muy probable que nos quedemos sin nada que contar, y entonces será necesario palabras y más palabras para decir, para jugar, para hacer malabares con ellas. Y así como esta historia llegó el invierno y con el invierno las nueces se terminaron el trigo fue solo un recuerdo el césped solo servía para recargarse eh, Frederick dijo uno de los ratones "¿Qué hay del calor de esos rayos de sol que colectaste ah, ah, dijo Frederick como afinándose la garganta y subiéndose a una piedra les contestó Cerrad ahora los ojos y sentid como los rayos del sol invaden su cuerpo. ¿Serían las palabras de Frederick Magia? ¿Acaso realmente tenía la capacidad de traer los rayos del sol a sus cuerpos? Los ratoncitos se sintieron mejor, empezaron a brincotear. ¡Eh, Frederick! ¡Eh, Frederick! ¿Y qué hay de los colores? Volved a cerrar los ojos. Ahora les traigo el verdor de los... ¡Pastos! Les traigo el rojo de las amapolas y el azul de las perrincas. Y los ratoncitos se quedaron extasiados, sintiendo cómo en su cuerpo los colores cobraban forma. ¡Eh, Frederick! dijo una ratoncita tímida. ¿Y qué hay de las palabras? Las palabras. Cinco ratones. Uno que cuenta. Cuatro que escuchan. Cuatro estaciones. Primavera, un ratón con flores, con colores, con plantas Verano, un color con sembradíos, con hojas, con verdor Y en el otoño, un color con cosechas, con cultivos Y por último, el ratón invierno El ratón de los fríos, el ratón de los pies calientitos El ratón de las bufandas, el, el ratón de los sueños realizados ¡Eh, Frederic! ¡Poeta! dijo la ratoncita. Y Frederick, sonrojándose un poco, dijo... Sí, lo sé. Mezcal tras mezcal, mezcal tras mezcal. Y entre tantos mezcales salieron tantos cuentos de espanto como se les ocurrió. Ya por eso de 11, 12 de la noche uno de ellos dijo, ya nos tenemos que ir porque ya es tarde. Dijeron los demás, tienen razón, porque si no nos van a regañar. Bueno, entonces, ¿quiénes se van conmigo? Y uno de ellos dijo, pues es que solamente tú vives por ahí. Los demás vivimos del otro lado del pueblo, así que nos iremos de este lado. Y entonces él dijo, bueno, pues ni modo, me tendré que ir solo. Y se saludaron, tío chunda, y contestaron los otros, tío chunda, y cada quien se fue por su lado. Generalmente, el que se vino para el otro lado del pueblo, le rodeaba el panteón, porque siempre le daba mucho miedo pasar en la noche en el panteón. Pero ese día, ya entrado en Mezcales, dijo... Ahora sí, voy a pasar y no voy a sentir miedo de los difuntos. Entró por el panteón y ya casi a medio panteón, de pronto vio allá entre las tumbas de una esquina que algo se movía y se notaba muy bien porque había una luna enorme y plateada. Era una de esas lunas que con su destello dejaba ver todo. Hasta las sombras de los árboles se veían más tenebroso. De pronto, vio desde su lugar cómo un brazo lo llamaba así. Parecía una mano que le decía ven. Y entonces él, al punto del susto, se le pararon los pelos y se le puso la piel chinita, chinita. Y dijo no, ahora sí es un difunto que está saliendo de su tumba y me está llamando. Y dijo, ¿qué podrá hacer? El corazón le empezó a latir tan fuerte, tan fuerte y temblaba de miedo. Pero él dijo, no, pues tengo que ver. Hasta la borrachera se le bajó y sigilosamente fue acercándose. Y de cuando en cuando el brazo lo llamaba y lo llamaba. Y entonces él caminaba y caminaba lentamente, paso tras paso, pensando lo peor y dijo, si este difunto me va a llevar, por lo menos tengo que saber a quién pertenece esa tumba. Caminaba y caminaba lentamente cuando de pronto, ¡zas! Que se tropieza con un florero. Y al momento en que se tropezó, algo cayó frente a él. Y entonces él, al punto del infarto, de tanto susto, volteó a ver hacia abajo y era un zorrillo. Y este zorrillo se levantó y se echó a correr. Tan rápido como pudo, salió como de rayo. Entonces, él se dio cuenta que en realidad era el zorrillo el que estaba rascando en un hormiguero que estaba junto a una tumba. Y en ese hormiguero había posiblemente algo de comer. Por eso el zorrillo estaba ahí rascando. Y entonces... No había ningún alma en pena que se lo quisiera llevar, pero en cambio, por lo menos en un mes, quedó oliendo a zorrillo. Cambiar al mundo. Es que ¿quién no sueña con cambiar al mundo? Lo mismo soñaba... soñaba este narrador, sí, un narrador muy joven. Que iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad a contar historias a todos, a chicos, a grandes, llenaba foros, teatros, plazas, todos se llenaban para escuchar las historias de este narrador. Iba contando cuentos por todos los lugares y por todo el mundo, pero... Pues bueno, la verdad es que la juventud, así como el éxito, es efímero. Y aquel narrador se hizo viejo. Ya no llenaba ni plazas, ni parques, ni foros, ni teatros. Incluso parecía que ya nadie quería escuchar sus cuentos. Él decidió regresar a su lugar de origen a su ciudad y ahí religiosamente contaba todos los días un cuento iba a la plaza pública y se ponía a contar cuentos a todos pero nadie lo escuchaba todos lo tachaban de un loco se burlaban se reía la gente y murmuraba que aquel hombre había quedado muy mal de tanto contar cuentos hasta que un día un niño que ya más bien era un joven, se acercó. Por compasión o tal vez sintiendo lástima por este hombre, se acercó y le dijo, Oiga, ¿qué hace aquí? que no ve que a nadie le interesan los cuentos? Ya nadie quiere saber de historias. Este hombre, que aún conservaba la mirada, inocente y llena de asombro, Miró a los ojos a aquel chico y le dijo, antes contaba cuentos para cambiar al mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Hace mucho tiempo estaba un sabio meditando, cuando de pronto se le acercó una serpiente. La serpiente le dijo, tú eres el sabio y tú me puedes responder cuál es la carne más rica, porque de esta me quiero alimentar. Ok, bueno, yo lo que puedo pedirte es un poco de tiempo. Permíteme mandar al mosquito para que pruebe todas las sangres del mundo y entonces pueda ayudarte esa respuesta. La serpiente se enroscó y se quedó ahí, quieta, esperando. El sabio... Fue con el herrero y le colocaron un sutil, sutil tubito al mosquito. Este salió rápidamente y comenzó a probar la carne de todo el mundo. Ya pasaba del mediodía y el mosquito no volvía, por lo que comenzó a inquietarse el sabio porque la serpiente ahí estaba y no se iba. Así que las golondrinas se fue y buscó por todos lados al mosquito hasta que lo encontró y este estaba embelesado probando todas las carnes y sangres a vidas y por haber hasta que por fin la golondrina tuvo la atención del mosquito le preguntó bueno dime cuál es la carne más rica a lo que el mosquito respondió mmm, la carne más rica que he probado es, mmm, por mucho, la sangre y la carne de los humanos. La golondrina comenzó a recapacitar y dijo, no, esto no puede ser, no puedo permitir que el mosquito hable, porque entonces esto sería una desgracia para los humanos. Y rápidamente... Con agilidad, su pico se insertó en la lengua del mosquito y se la arrancó. Los dos volvieron con el sabio y el sabio preguntó que cuál era la carne más rica de todas. Y obviamente el mosquito lo único que pudo hacer fue... ¿Qué? preguntaba la serpiente. ¿Y esto qué? ¿Qué significa? La golondrina tradujo. Bueno, lo que quiere decir el mosquito es que en los hoyos, en los edificios, quien vive ahí es de lo que te tienes que alimentar. O sea, de ratones. Hmm. La serpiente dio las gracias y se fue. De ahora en adelante, la serpiente se alimentaría de ratones. Cuando se fue la serpiente, la golondrina explicó todo lo sucedido al sabio, por lo que el sabio agradeció a la golondrina y le dijo, sin duda tú eres la mejor amiga del humano, por lo tanto podrás convivir entre todos nosotros. tampa de cavernosa fealdad que podemos observar hoy día, que ni siquiera se atreven a salir a la luz, que se resguardan en sus cavernas, y se resguardan por vergüenza su fealdad, pero no solo fealdad física, sino fealdad de espíritu, por actos que cometieron hace muchísimo tiempo, antes, hace muchísimos años, cuando yo era un crío, la criatura más hermosa y despampanante, que Surcaba los cielos, era el murciélago, mejor conocido como Bigid, Bigid y Vela, mariposa en carne, así en Zapoteco, puesto que la mariposa era un simple remedo comparado con el murciélago. Él sí que era bello. ¿Y cómo fue que sucedió este acontecimiento? Pues es que en aquel entonces. El murciélago tenía que vivir en las cuevas porque pasaba fríos. Los murciélagos no tenían plumas como ahora. Y uno de estos murciélagos se reveló. Comenzó a darse cuenta que en el reino animal todos tenían virtudes. La jirafa, por ejemplo, con su largo cuello podía alcanzar muchas flores y muchos frutos. Todo este manifiesto se lo externó al Todopoderoso. Como pudo... ...subió a los cielos... ...señor... ...¿te has dado cuenta? ...al conejo lo hace saltar enormemente... ...a otros les has dado plumas y pelaje... ...para que se resguarden del frío... ...al león lo has hecho el rey de la selva... ...a la gacela y al guepardo... ...veloces... ...para alcanzar... ...a sus presas... ...o huir de los predadores... ...pero a mí... ...a mí que me has dado... ...tengo que esconderme del frío... Porque no tengo plumas, te pido por favor recapacites, señor, y me puedas cubrir de plumas también como al resto de mis hermanos volátiles. Reflexionó el Todopoderoso. Está bien, te daré plumas. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó un recado con el murciélago a todos los seres alados del planeta Tierra. Todos y cada uno tienen que donar una pluma al murciélago. Y así fue. La paloma blanca le otorgó una pluma blanca. El quetzal, una hermosa pluma de color tornasol. El faisán también. La paloma azul, una pluma azul. Imagínense cómo quedó el murciélago después de cubrirse con este manto de plumas. Era una ave exótica y preciosa. Dicen que una tarde después de que llovía, el sol lo iluminaba y después de él se iba marcando el arco iris, una estela de colores que emanaba de su exótico y multicolor plumaje. ¡Ah! El murciélago se fue acostumbrando, olvidó el favor que le hizo el Todopoderoso y el resto de seres alados, se volvió arrogante y engreído, se subía a la copa de los árboles, y comenzaba con un exótico mover de sus plumas para dejar a todos boqueabiertos y expectantes ante aquel colorido espectáculo. Los animales alados comenzaron a sentir enojo. Dijo el loro, «El murciélago es engreído y presumido», contestó la guacamaya, «no es posible que se crea más que yo». Estaban furibundos, así que mandaron al pequeño periquillo al cielo para palabrearse con Dios. Él encabezaba la comitiva de irreverentes. Hola Dios, dijo el periquillo, no estamos conformes con lo que sucede. Al principio el murciélago era un ente agradecido, pero ahora, ahora no lo soportamos. Es muy presumido y nos mira por encima del hombro. Así que Dios empezó a pensar y recapacitó. Bueno, baja y llámale, por favor. Tendrá una audiencia conmigo. El murciélago subió inmediatamente. Señor, a tus pies. Me han dicho que me hablaste. Así es. Por todo lo que has hecho y por todos tus pecados, te despojaré de tus plumas. Y así... Al tronar los dedos, comenzaron a descender y a caer una por una todas estas plumas hermosas y multicolores. Cuentan que el murciélago duró un día entero planeando por los cielos y que sus plumas se desprendían una a una. El murciélago lloraba, quedó loco, se vio en el reflejo de un lago en el espejo de este y pudo contemplar su nueva fealdad. No podía creerlo, quedó un poco loco. Y el orate fue a refugiarse a las cuevas. Penoso, no solamente por su fealdad física, sino por su fealdad de espíritu y por los actos hórridos que había cometido. Por eso el murciélago que observamos hoy día es así, tosco y feo. Cuando mi hija cumplió siete años de edad, Tuvo una extraña enfermedad. Los médicos diagnosticaron afasia, pérdida del habla. Pero en realidad, enfermó de tristeza, pues en esa época su madre y yo nos estábamos separando. Carmencita ya llevaba dos meses sin pronunciar palabras, cuando entré a su habitación y le pregunté. Dime hija, ¿qué puedo hacer para devolverte la salud? Me sorprendí cuando después de tanto tiempo sin hablar, abrió la boca para responderme. Es tan fácil, papito, con que tan solo me regales la luna. La luna. Confieso que salí de la habitación preocupado. Hubiese sido más fácil la imposible reconciliación con su madre. Pero la luna. En ese momento hubiese dado mi vida por la luna. Sin saber qué hacer, decidí acudir a los mejores consejeros. Mis amigos. El primero me dijo, ¡imposible! La luna está a 2.000 millas de aquí y es más grande que tu casa. El segundo, impensable. La luna está a 3.000 millas de aquí y es más grande que este país entero. El tercero, ¡Utopía! La luna está exactamente a 384.400 kilómetros de aquí. Tiene una circunferencia de 10.917 kilómetros. Y además, es chata como una moneda y está pegada en el cielo. Nada, que mientras más preguntaba, más lejos se encontraban la luna y la solución a mi problema. Así que fui hasta donde estaba mi hija y le pregunté, Carmencita, ¿de qué tamaño es la luna? Y ella me contestó, ay papito bobito, no es más grande que mi dedo índice, porque cuando sale por las noches yo la tapo así. Y de qué está hecha, Carmencita. Ay, papito bobito, de qué va a ser, sino de plata. ¿Y cómo puedo hacer para atraparla? Es muy fácil, porque cuando sale por las noches se enreda en la rama de aquella ceiba y luego sube por el cielo como un globo. Aquella noche tomé todos mis ahorros y fui a ver el joyero. Le pedí que me hiciera una luna tal cual mi hija la quería. Luego se la regalé. A la mañana siguiente, Carmencita corría rebosante de salud por el pasillo de la casa. Los dos juntos jugamos y reímos, a más no poder. Pero cuando llegó la tarde, comencé a preocuparme. Pronto sería de noche. La luna saldría nuevamente. Carmencita se daría cuenta que la suya era falsa y sin dudas volvería a enfermar. Sin saber qué hacer... Decidí acudir de nuevo a los mejores consejeros Mis amigos Uno me dijo que le pusiera espejuelos oscuros a la niña Otro que cerrara todas las puertas y ventanas de la casa por la noche Y el último Que le escondiera la luna que le regalé Y se la devolviera por las mañanas Así la noche llegó Y no encontré solución a mi problema Cuando entré a la habitación de mi hija me la encontré parada frente a la ventana, contemplando a la luna. Preocupado, me la acerqué y le pregunté, «Carmencita, ¿cómo es posible que la luna esté brillando allá en el cielo si tú la tienes colgada en el cuello?» Y ella me respondió, «Ay, papito bobito, si a mí se me cae un diente, no me nace uno nuevo después». Si el jardinero corta las rosas, no nacen rosas nuevas después. Si un día muere, no nace otro día después. Así es todo en la vida, con un inicio y un final para volver a comenzar. Esa luna que está ahí arriba, es la luna de hoy. Esta que llevo colgada en mi cuello, es mi luna, la que tú me regalaste ayer. Yo le juro. Que nunca olvidaré esa noche por dos razones Por las palabras sabias de una niña de siete años Y porque esa noche, la luna Me hizo un guiño Dicen que las noches de lluvia son ideales para contar un cuento, para contar alrededor del fuego. Y hoy yo les traigo un relato de las mil y una noches, pero acompañados de esta vela. El fuego presente en cada uno de los relatos. La de esta noche trata de un pescador. Un pescador que tenía como costumbre todos los días lanzar su red como máximo tres veces por día. La tiraba una y si no salía nada, la tiraba dos y a la tercera de la noche de esta historia, él estaba diciendo, ¡Ay, por Alá, que necesito que mi red venga cargada de peces, porque en casa me esperan para el sustento, no solo espiritual, sino también del estómago. ¡Ay, por favor, por favor, que estas redes vengan cargadas! Y así tiró la por tercera vez de aquel día la red. Cuando llegó al fondo, Vio que se enredó, parece en algo, estaba muy fuerte, tiraba y no conseguía sacarla. Estaba muy pesada, así que poco a poco comenzó a estirar la red, comenzó a estirar, comenzó a estirar. Y cuando llegó a la barca, ¿cuál fue su sorpresa? De que no había peces, ni cangrejos, ni siquiera unas algas. Lo que había enredado entre las cuerdas era una antigua lámpara, el pescador no perdió más tiempo y pensó que tal vez por lo menos conseguiría unas monedas en el mercado y volvió a la playa. Al volver allá, agarró un poco de la arena de la playa y comenzó a frotarla, a limpiarla y vio que tenía lo que parecía ser un extraño sello. Así que agarró una roca y comenzó a tratar de romper por ver si no había algo interesante en su interior hasta que haciendo fuerza, No estaba vacía, no había absolutamente nada y cuando estaba comprobando que efectivamente ¡ah! comenzó a salir de repente un humo, una humareda que comenzó a llenar todo aquel lugar y aquel pescador no podía ver nada y cuando aquella playa se llenó de lo que parecía ser una nube, o un humo oscuro y gris, cuando miró bien se dio cuenta que tenía dos ojos y que tenía una boca. Y de repente escuchó una voz que le dijo, ¡Ay! ¿Quién me ha liberado de la lámpara? ¿Quién me ha liberado de mi prisión? Hace más de 1800 años que estoy atado a esta lámpara pescador comenzó a temblar, aquello, aquello era un nefrit, uno de los peores genios, de los genios malvados del universo. y Comenzó a temblar pensando, ¿qué, qué le pasaría? Y el genio le dijo, has ah, sido tú quien me sacó de la lámpara, has de saber, has de saber que ahora mismo vas a morir. Ay, pero ¿por qué, oh genio, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he de morir? ¿Por qué devuelves el bien por mal si yo te he ayudado? No cuentan las historias que cuando se libera algún genio se le concede algún favor. Pero aquel esfrit, aquel esfrit enorme y enojado le dijo, ¡Ay pescador, mala fortuna has tenido! Lo único que puedo darte es elegir la forma en que morirás. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Cuéntame tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldición sobre mis espaldas? Así fue que el Espíritu le respondió. ¡Ay! Es que Soleimán, Soleimán, mano derecha de Alá, me atrapó hace 1800 años. Y al pasar 100 prometí yo que quien me liberase, quien me liberase sería el poseedor de todos los tesoros del mundo. Pero nadie me liberó. Así que pasado aquel tiempo, tan solo dije que le iba a dar inmortalidad. Sí, a quien me liberase inmortalidad hasta llegar a los 300 años. Y a los 300 años de cautiverio, en esa lámpara tan pequeña, enfurecido, dije que tan solo daría tres deseos, tres deseos a quien me liberara. Y siguió pasando el tiempo y al llegar a los 500, desesperado, prometí que aquel que me salvara Moriría. Y que lo único que le daría sería elegir la forma en que deseaba morir. Así que, oh, pescador, elige pronto, que yo tengo que ir a hacer otras cosas. Ay, el pescador no sabía qué hacer, pensaba en su familia, en cómo iban a mantenerse mirando a aquel frit malvado. De repente se le ocurrió decirle algo. ¡Ay, poderoso frit! ¡El poderoso frit! No habrás llegado a esta playa por casualidad a burlarte de mí. Este pequeño pescador que hoy, hoy ha vuelto tres veces sin nada en las redes. Dime, mentira, es mentira que haya salido de esta pequeña lámpara. Cuéntame la verdad. Te has parado por aquí para burlarte de mí, ¿no es cierto? Burlarme, burlarme yo, después de estar mil ochocientos años atrapado. ¡Claro que no! ¡Ay, pero, pero! No, no no la creo, usted tan poderoso, tan grande, es imposible. A menos que con mis ojos propios lo vea, no creeré que entraste en esta lámpara. ¿Cómo que no? dijo el genio. Y ahí mismo se volvió humo y comenzó a hacerse más chiquito y más chiquito y más chiquito, hasta que entró en la lámpara y el pescador bien rápido agarró la tapa, el sello, lo tapó. Y ahí mismo lo lanzó a lo más profundo del mar para que nadie más volviera a encontrar aquella lámpara. Y es así como en esta historia el pescador demostró que con su ingenio fue mucho más poderoso que aquel efrit malvado atrapado durante tantos años. Colorín colorado, este cuento de las mil y una noches se ha acabado. 18 y al 19 de agosto, el hermoso municipio de Molcajá con sus cuatro juntas auxiliares, San Andrés, Miñaguapan, San Luis, San José, Santa Cruz, estuvieron escuchando todas las historias de nuestros artistas invitados. Ha llegado el momento de cerrar el celón y decirles a todos ustedes a todos los patrocinadores que hicieron posible que esta quinta versión, pese a todas las adversidades, se hiciera realidad y esté siempre con todos ustedes. De nuestra parte, la organización del Cantar de las libélulas Teatro les dice a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por haber tenido la paciencia y todo, todo el entusiasmo en todas las lindas y hermosas historias que se vivieron. Hubo cuentos de amor, hubo cuentos de tragedia, hubo leyendas popolocas Otomí, hubo Clown hubo todo un mundo reunido acá, muchísimas gracias y nos veremos el próximo año cuando de repente abramos nuevamente el telón y se escuche en todo el universo que llega la sexta versión del Festival Internacional de Narración Oral El Cantar de las libélulas. hasta una próxima oportunidad